TinyNumpy, se ha intentado emular la, el cálculo de Arrays, de tal forma que se ha intentado optimizar este, ya que la librería Numpy permite la ejecución de, y el cálculo de los Arrays de una manera más rápida, ya que este hace uso del Broadcasting, lo cual permite ejecutar una serie de operaciones a una serie de valores de una manera más rápida, ya que este no modifica la del tipo de operación que se va a realizar, sino que únicamente va operando los distintos valores y va obteniendo los distintos resultados en Array, de tal forma que su cálculo es posible ejecutarlo de una manera mucho más rápida. Para ello, hemos intentado crear múltiples funciones, para ver si conseguíamos eh, una función que fuese igual de rápida que las de las librerías numpy. Para ello, se ha creado una serie de datos con los cuales ejecutar las pruebas. Para ello, se ha importado la librería random, en la, con los cuales vamos a obtener una serie de datos aleatorios. Igualmente, se ha importado la librería numpy, con la cual se espera obtener un valor para el con el cual comparar y a ver si obtenemos una función que sea similarmente igual de rápida. Igualmente, se han cargado unas funciones que se intentaban utilizar para la consecución de los resultados, como por ejemplo el start map para poder pasar múltiples listas y pudiese utilizar una función con múltiples argumentos. Igualmente, se ha utilizado el operador A, el cual se ha obtenido de, del módulo operadores. Igualmente, se ha intentado utilizar el multiproceso para intentar acelerar el resultado. Podemos observar cómo se han cargado los distintos valores que se van a pasar como argumentos a las variables. Igualmente, cómo son las funciones que queremos ejecutar. Por ejemplo, la función rápida mediante la librería numpy, la cual opera de una manera sencilla. Únicamente le pasamos los dos arrays con siendo su tipo de, de vector numpy array y numpy con la orden más los suma. Hemos creado la función list1, a la cual le pasamos dos listas, list1 y list2, y ella le opera con un bucle for mediante la operación y desagrupamiento en zip, de tal forma que obtiene dos iteradores que va sumando con los valores x más y. Igualmente, se ha intentado con la opción addList2, el cual opera la función mediante la orden StartMap, pasando los distintos argumentos en, una, en un único valor como lista de tuplas mediante la orden zip. Igualmente, se ha intentado crear otro de desagrupamiento de tuplas, de tal forma que se podría utilizar esto como como valores de entrada, ya que generalmente la orden map únicamente admite un único valor como entrada. De esta forma se puede pasar una tupla como valor de entrada de tal forma que su modo de invocación sea similar. De tal forma que con, esto, con este método se puede invocar a la orden map con una tupla de valores. Igualmente se ha intentado la orden list4, el cual intenta hacer uso del multiproceso. Este ejecuta la orden pull start map para ejecutar los distintos bucles. Se ha intentado con distintos valores de, de chung o distintos valores que se van obteniendo para ejecutar. Igualmente se ha intentado que el número de procesos sea 4, el cual es el mismo número de procesos de la máquina o con el número de procesos por defecto que tiene la orden pool. Igualmente se ha intentado la orden add list 5, el cual pretende obtener distintos valores para operarlos de esta otra manera. O la orden add list 6, la cual es similar a la orden add list 1, lo que pasa que ahora sus argumentos de entrada en lugar de ser listas serán iteradores o tuplas Igualmente, la orden addlist 7 la cual hace lo mismo que la orden addlist 2 pero esta vez con tuplas o con iteradores. Podemos observar cómo se han invocado cada una de, de estas funciones, viendo que tienen un, una sintaxis similar, de tal forma que los resultados son fácilmente comparables. Igualmente, se puede observar que se han comparado los distintos resultados, observándose que algunos resultados no se obtuvieron de la misma forma que los demás. Esto puede ser tanto porque las, los valores de entrada E y F obtienen unos valores de random distintos. Igualmente, el valor 5 eh, obtiene como resultado unos valores de iteradores, los cuales no los desacoplamos en tipo lista. Ejecutamos estas funciones con el profile, de tal forma que mediremos las velocidades de ejecución de cada uno de los procesos. Podemos observar cómo la opción numpy add obtiene un tiempo relativamente bajo, el cual ha sido el más rápido, tardando este 5,62 milisegundos. Sin embargo, el resto de las propuestas han sido más lentas, tardando, por ejemplo, la lista de tipo adlist 1 eh, 67,33 milisegundos, pudiendo observar que estos otros resultados son algo más lentos, incluso llegando a alguno a tardar más una cantidad de tiempo mayor. Es posible observar que el método más rápido de ejecución ha sido el atList7, el cual hace uso de la orden StartMap, de la cual pertenece a la librería IterTools. Siendo este el mismo método de ejecución que la variable o el atList2, por ello son los dos métodos más rápidos. Sin embargo, están todavía muy lejos de alcanzar la velocidad que tiene la librería Numpy, el cual es 10 veces más rápido. La ejecución de, de, de datos con Numpy permite el uso del broadcasting o eh, creación de operaciones secuenciales. Esto puede eje, eh, agilizar la ejecución de ciertas operaciones en una velocidad que puede ser 100 o 200 veces superior a, o, a la obtención de un resultado simple, de tal forma que con la utilización de la librería Numpy se aceleran mucho los resultados. En la creación de estos distintos funciones se ha obtenido una velocidad que ha sido únicamente 10 veces inferior a la de Numpy, lo cual es una buena velocidad para el desarrollo general de las, de las utilidades que tiene Python. Sin embargo, todavía Numpy sigue siendo de unas 25 o 50 veces más rápido que la ejecución de, en, en modo Python. Por ello, para la utilización de arrays y la operación matemática con ellos, es aconsejable la utilización de la librería Numpy. Es posible también que existan otras librerías Tiny Numpy las cuales pueden hacer uso de otras librerías compiladas en C que realizan los cálculos de una manera más rápida. Por ello, es posible utilizar también algún tipo de estos de librerías, ya que, sin embargo, NumPy hace uso de la librería LibBlash, la cual puede utilizar una cantidad de funciones superiores. Sin embargo, si únicamente queremos operar un tipo de función único, como por ejemplo la operación suma, resta o módulo, es posible que se puedan crear otros módulos que ocupen una cantidad de espacio menor.